Para que tus videos salgan primero en los motores de búsqueda de Facebook, tienes que hacer lo siguiente. En tu fanpage vas a dar clic en videos. Vamos a ir acá abajo donde dice agregar video. Ya tengo yo seleccionado el video con el que voy a trabajar. Voy a dar clic en abrir. Toda la configuración la vas a poner de la siguiente manera. Ok, me voy a ir aquí. Ya tengo yo los textos avanzados para ganar tiempo, en el título le vamos a poner cómo trabajar la herramienta de la escala en Adobe Illustrator, si te fijas muy bien ya tenemos aquí el SEO, SEO, SEO y el cómo trabajar está súper bien posicionado en internet, cómo trabajar con la pluma, cómo trabajar con cosiendo, cómo trabajar con la cuchilla, no sé, cualquier cosa que tú quieras hacer, ahí la vas a encontrar, vas a pegar otra vez esto ya tengo la llamada en acción la tengo totalmente lista muy bien qué es lo que vas a poner en etiquetas yo te recomiendo que selecciones todo esto y pongas todo el titular el titular lo vas a repetir aquí en la descripción y en las etiquetas obviamente copiar y pegar adobe Illustrator cc herramienta de la escala Vas a copiar vas a pegar y vamos a poner herramienta de la escala en adobe illustrator cc también puedes colocar algo más como por ejemplo illustrator vamos a poner acá que me falta la l si sí está bien curso de illustrator curso de adobe illustrator también esto funciona muy bien estas son las etiquetas que yo las he investigado previamente vamos a dar un clic donde dice cambiar imagen de miniatura agregar imagen la tengo ya en el escritorio, a la imagen lista qué nombre debe tener tu archivo y esto es obligatorio debe tener exactamente lo mismo que está en el titular herramienta escala illustrator cc damos clic en abrir damos clic en siguiente y aquí tenemos que programar eso es lo malo que hay que programar y esperar algún día y una fecha Así que lo que yo voy a hacer es programar estas fechas y dar clic en programar, llegará el día en que se publicará ese video y después de unas 48 horas te vas a buscar en el Facebook y vas a aparecer con esas palabras claves.